Bueno, vamos con la primera información. Bueno, las águilas ibaeñas, la fanaticada de las águilas ibaeñas, está molesta, está enojada porque el presidente de El Salvador, eh, Nayib Bukele, es fanático de los tigres del Licey. Señores, se llegue un tuit. El presidente de Salvador, Nayib Bukele, se declaró fanático de los Tigres del Licey, luego de que un usuario en las redes sociales de Twitter le preguntara sobre su preferencia entre equipos de Águilas y Licey. También había que agregarle los gigantes, la estrella, todavía había otras opciones, nadie sabe, pero además pusieron dos opciones: Águila y Licey. Entonces el periodista dominicano, Troy Orlando, despejó una pregunta al mandatario del país preguntándole si es de los Tigres del Licey o de las Águilas Cebaeñas. Lamentablemente para las. Fanaticada de las águilas ciudadanas, que están tristes, están tristes los lo, lo fanáticos de las águilas, porque el presidente, este eh, el presidente que se ha vuelto sumamente famoso, por ser el primer presidente eh, en que gana la presidencia, eh, y muy influencer de ese presidente, dijo que es fanático de los tigres del Licey. Bueno, los Tigres de Licea, ahí están las fanaticadas de los Tigres del Licey, y están sumamente contentas. Me hubiera gustado que fuera de mi equipo, pero es del Licey. y si es del Licey, hay, hay que darle sus felicitaciones. Tienen un gran, un gran fanático, todos son buenos grandes fanáticos, pero tienen un fanático fuera del país, o sea que no es dominicano. Eso es sumamente importante. Bueno, así es, así está la pelota. Bueno, vamos con otra información. Que me coloquen la imagen, por favor, de la otra información que tenemos para el día de hoy. Y es que, en cierto modo, Luis Abinader y el PRM le dio un boche a, a Kiki Antún. Porque Kiki Antún hizo una publicación de una imagen donde pone a Leonel Fernández y a Luis Abinader donde dice, juntos somos imparables. Eh, Unión nacional opositora. Entonces, eso no le gustó a Luis Abinader. Luis Abinader, eh, en, el, en, la jerga, en la jerga popular, le dio un boche. Lo llamaron, lo llamó aquí, que le dijeron, mira aquí, que eso usted no lo debió poner porque usted no tiene autorización de poner imágenes de la persona de Luis Abinader. Entonces él se molestó, luego que él se molestara, él dijo que a él lo llamaron y lo llamaron la atención se molestó él también porque lo llamaron la atención pero usted utilizó una imagen sin autorización Quique tiene que, que controlarte en ese sentido, sabemos que tu, tu partido es importante, ahora mismo eh, está todo el mundo en espera de quién va a ser el candidato, pero usted no puede adelantarse si usted pedía autorización, está poniendo fotos de gente y eso así que aquí que le dieron su oche por estar de pro pasado dicen los muchachos, así que estas son las informaciones más importantes de Telenor.com.2, recordarles siempre que estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Sigan con el toque del mediodía.